Bueno, señores, y ahora vamos a recibir a Vladimir Paula, que está de nuevo con nosotros. En esta ocasión tiene a Olmedo Cava, director nacional del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI. Olmedo y Vladimir están con nosotros ahora. Adelante. Adelante. Desde el Parque Eduardo, transmisión especial, Telenor para todo el país, 208 aniversario el natalicio del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. En esta ocasión nos encontramos con el director nacional del Instituto Nacional, bueno, el INDRI, para sintetizar más rápido, Olmedo Cava Romano. Olmedo, fecha muy importante, significativa para la dominicanidad hoy. Para la dominicanidad y para nosotros, ¿verdad? Los, los hijos de esta provincia de Duarte, nos sentimos regocijados con la presencia de todas las autoridades nacionales y también el entendido de que hoy eh, se oficializa lo que es el mes de la patria. Y nosotros nos sentimos realmente eh, contentos con tantas autoridades y con el compromiso que han asumado, asumido en el día de hoy. Yo debo dar un reconocimiento muy especial al ministro de Educación porque ya ese, por orden de, de ese ministerio del Consejo de Educación se va a instaurar lo que es realmente la materia, la cátedra de en honor a Juan Pablo Duarte, eh, en los en diferentes eh, eh, eh, niveles de la educación eh, primaria y secundaria. De manera, yo creo que es un gesto, es una, una, una actitud eh, muy eh, valedera, muy importante, y que eso va a crear, va a contribuir en el futuro con los, nuestros niños, con los jóvenes, a que todos eh, sean mejor ciudadanos en el futuro y que tengan más compromiso con lo que es, el compromiso de la patria. A propósito de compromiso con la patria, y en los últimos días, Olmedo, ha estado en el tapete algunas controversias en el Estado dominicano, algunos funcionarios acusados de participar en, en actos eh, de corrupción, eh, en actos que atentan contra la dignidad de violación. Tu parecer sobre esto que eh, empaña, ¿verdad?, eh, esa parte, ya el gobierno de Luis Abinader. Pero fíjate que son. Eh, lo que se han presentado son casos aislados pero además de eso son casos individuales pero lo más importante es que inmediatamente se han presentado eh, el gobierno central y, su, y nuestro presidente Luis Abinader y, y las demás instituciones que tienen que ver con ese ordenamiento jurídico y moral han actuado inmediatamente diferente en el pasado que en el pasado se presentaban varios casos y realmente eso se quedaba como eh, ...sin ninguna sanción, sin, ningún, sin ninguna atención especial del Poder Ejecutivo. En este caso es diferente y la mayor, por eso la mayoría del pueblo valora la actitud del presidente... ...y todos entienden su gran mayoría que realmente estamos cambiando en el país... ...y que este es el inicio de un gran compromiso para que las cosas sean diferentes... ...que las cosas sean transparentes y que debe darse un nuevo ordenamiento en cuanto a la conducta del manejo del gobierno, pero también en cuanto a la conducta del comportamiento de los ciudadanos, de que nadie está por encima de la ley, como dijo el presidente, y todo el que realmente eh, se sale de ese carril, ¿verdad? de ese compromiso, recibe realmente eh, ya la atención de parte del gobierno central y de nuestro presidente. Finalmente, Olmedo, sin dudas uno de los funcionarios de mayor envergadura eh, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, una posición en el gobierno la ostenta usted como representante de la provincia de Duarte. Y eh, justamente los municipios de San Francisco de Macorís y de esta localidad de la provincia completa han puesto sus esperanzas en usted. Ay. ¿Qué puede esperar la provincia, los planes del INDRI ya en favor de la provincia de Duarte? Mira, nosotros estamos trabajando en la provincia de primer día en todo el país. ...pero específicamente la provincia de Duarte... ...que es la que nos compete en esta oportunidad... ...y nuestra provincia... ...estamos trabajando en el Bajo Yuna... En ...los productores, en los parceleros... ...la Junta de Regantes... ...todos están muy contentos... ...estamos trabajando en obras hidráulicas... ...estamos haciendo una alcantarilla... Eh, ...tipo cajón... ...que va a beneficiar a todos los usuarios de Aglipo 1... ...eso en el caso del, del Distrito Municipal del Aguacate... ...en Arenoso... ...estamos trabajando también en lo que es el drenaje de la parte eh, de las coles eh, en, la zona, en, la, en la zona baja de, del Bajo Yuna. Estamos también eh, trabajando en la rehabilitación de lo que le llaman la contramarea. Ustedes lo han visto, lo que van frecuentemente a Nagua, esas instalaciones del INDI que están abandonadas, las hemos retomado porque eso contribuía a que cientos, miles de tareas, eh, se vieran afectados por el mar, porque el mar penetraba y ahora lo estamos corrigiendo. También nosotros estamos en la etapa final de lo que es el diseño ya eh, para iniciar lo que es una obra anhelada por años y un reclamo prácticamente todo el pueblo de San Francisco de Macorís, que es la cañada grande. Y que nosotros entendemos que ya en marzo, en abril, eh, va a estar licitación y no solamente la cañada grande, en el día de ayer nosotros hicimos un taller aquí con varios profesionales y técnicos para darle solución a más de 20 obras hidráulicas que afectan a nuestros barrios y afecta a miles de francos macorizanos Y también le vamos a dar atención porque tenemos un compromiso con el pueblo, con nuestra provincia y también un compromiso con el país. Muchísimas gracias a Olmedo Cava, director nacional del INDRI, que se hace acompañar de otros funcionarios, personalidades, don Ramón, eh, Nefi, el presidente de la sala capitular, Ariel, el director del de hospital San Vicente de Paúl, el doctor eh, Rodríguez, y eh, también el diputado de la provincia de Duarte, por aquí, que nos acompaña en el día de hoy. Nosotros, vámonos al corte, ¿verdad? Regresamos de inmediato, hoy estamos de fiesta, hoy celebramos... Un aniversario más del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Honor y Gloria, regreso con ustedes.